Llevo ya muchos años en el sector y a estas alturas pocas cosas me impresionan. Me conozco a todos los que intentan hacerse un hueco en este business y todas y cada una de sus patéticas técnicas. No es fácil sorprender a un CEMEO, gente que me persigue con sus propuestas de rebranding, que si saben mejorar mi SEO y crear awareness, que si deberíamos hacer un retargeting y convertirnos en una customer center company, no me la acordáis, que lo he visto todo, todo, todo. Pero hay veces que la vida te sorprende. Personas que hacen callar bocas, incluso la mía. Y este año hemos tenido una incorporación que a mí me llena de esperanza, de fuerzas, para creer que realmente todavía hay gente válida. Y esta persona destaca claramente en esta organización. Y además es alguien que sabe darle un push al trabajo con la que todo el mundo querría trabajar. A ver si vamos aprendiendo aquí. Por favor, un aplauso a Lucía. La inserción laboral de personas con parálisis cerebral comienza por darles una oportunidad. Al colaborar con las entidades Aspace, ayudas a la inclusión laboral de personas con parálisis cerebral, dándoles la oportunidad no de ser empleados del año, sino de toda una vida.